Bueno O sea, aquí tenemos este tipejo Este tipejo, ¿vale? Vale, vale, vale, vale Adelicémosle, ¿vale? kisman pajas, pajas no hay, hombre Si te nota disparándome a mí solo A mí solo Entre ellos no se disparan Pero disparan solo a uno Al que rota Ven, mira, mira, mira, mira, mira, mira Mira, mira, mira, mira, mira, mira mira mira ¿Qué pintas a las granadas hay? ¿Entiendes? No pinta nada No pinta nada Muchas gracias por ese mega follow Franepolo Eh... 6 mi hermanito Muchísimas gracias, bienvenido Espero que te guste el directo y que disfrutes O sea, lo veis, mira, oportunismo, mira Oportunismo, ¿vale? Oportunismo, ¿vale? Puro y duro O sea, oportunismo, y ahora haces así Te quedas aquí, ¿vale? Te quedas aquí, abres aquí Matas Como un buen rata Ya está, tío, no, no hay más, no hay más, ¿vale? O sea, no hay más, en Fortnite no hay más No hay más, chaval Fortnite es quien eh, sea más rata Al ser un eh. yo la verdad... Lo que tú estás haciendo No lo veo raro Simplemente que luchas Por ser el primero Sí, tienes razón, mi hermano Pero es eso A mí no me gusta Jugar así No me gusta tener que campear una, Un spot Ni tener que jugar Con determinados materiales ¿Me entiendes? Me da grima O sea, yo jugué Desde el principio Como tú Sí Eso sí es razón En plan Castiga al que está más colocado Ahí te di la, la razón totalmente Mira, mira, mira Mira mira que es mallado ¿Lo veis? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Lo veis o no? Chavales, lo veis Lo veis, ¿no? Gracias por verlo ese afán asqueroso y rata, eh, no se lo cree ni Dios. O sea, es que no se lo cree ni de tanto. <tose> Muchísimas gracias por ese mega follow, Bielte. Arika tu más, bienvenido. Con 300 más, 3.000 de más En los zonas contra los jugadores top europeos no se pueden ir metiendo No, no, eso no, ahí no Obviamente, mi hermanito Andrés Todo es obvio, ahí no, ahí ni que tu tía Ahí tienes que ir a todas Vaya tostada de PC, compadre ¿A qué le dices? ¿A mí? Pues si sí, tú lo dices, bro, felicidades Vaya educación que te han dado tus padres, bro Mira, mira, mira, rata, mira, rata ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis a lo que voy? ¿Veis a lo que voy? ¿Veis a lo que voy, lo que voy no? Eh, ya está, tío. Ahora haces así, mira. Span, span, span. Vamos, se ha puesto de todo <risa> Toma, jugadores competitivos, ¿vale? De Fortnite. Follen en el culo, ¿eh? Vale Venga, ¿y ahora? Vamos Vamos a, vamos a contribuir, ¿vale? Vamos a contribuir con la, con la plebe ¿Eh? Con la gente que no sabe jugar Fortnite Gracias. Vale, muerto Hijo de puta, tío Hijo de puta, macho Hijo de puta tío ¿Qué hijo de puta trajard de con la ley en on de la puta ley en ¡Oh! What's up, bro? Why you shooting me, bro? Are you kidding me? Toma Ya nos vemos, compadre, con Nemo. ¿Qué iba a haciendo? ¿Qué estaba haciendo este tío? En el morado. Y yo, ¿cómo tiene lo suyo? ¡Y yo, y yo, y yo, y yo, yo, yo, yo! A ver, compadre. Es que no puedo coger ni el loot. Toma, te dieron bien en el cráneo, ¿no, compadre? Por campear un spot que ni es tuyo ¡Hijo de puta! Dios, Dios, Dios, Dios ello, No vea la candelita que me están dando, primo Madre mía, compadre Ajá, te pillé, amigo mío ¡Ah, y te el tryhard, loco! Estoy bugueísimo, tío No vea cómo estamos con la Chevy ¡Hijo, y yo. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar, chavales. No lo voy a dejar. Está aquí, loco. A ver cómo lo hago. Está muy, muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. ¡Uh! mal, papá. ¡Hala, hala, hala! El Madre mía, me pongo nervioso, me estoy poniendo nervioso, eh. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! shit, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta de oro por la capet! ¡Tío, por la capet, coño! ¡Hostia puta! ¡La verga, wey! ¡Joder! ¡Wow! Está nada, está muerto, está muerto. <risa> Muertísimo ¡No, se me ha caído para abajo! ¡Ah, ah, ah, ah! Y la chapa de Zain? Bonsai acércate, acércate también. Gile así, El otro, pero está subiendo Bonsai, el otro. ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Muertísimo. Papá. Cuidado, Bonsai. Tenemos que irnos ya de aquí. Vámonos. Con la espalda, Bonsai. De tu parte. Vente, ven, vente. Rota por aquí, Bonsai. Si puedes, porfa. Vente. Vente, vente, vente. Cogemos esto y nos vamos, ellos por el río. A todas. Esperad en el aire un momento. Porque todo el mundo va a querer ir en plataforma, tío. Mira, otra plataforma aquí abajo. Se, se me ha bugueado, se me ha Qué asco, tío. Qué asco. Pues no te metas en esta plataforma. Es lo que me pasó ante a mí. Esto sería la caña, eh. Aquí arriba, eh. Arriba de esto, eh. La podemos hacer, eh. Chavales, la podemos hacer. He matado a uno de caída. Qué buena. No lo han matado que se ha matado solo, lo he visto yo. Vale, focus. Focus, focus. Focus AF Es nuestro. Hay Garrett, ¿Uno muerto? Vámonos, vámonos, chavales. ¡Vámonos! ¡Qué buena cosa! Eh, vale, pues. Por... ¡Oh! ¡What? Vale, yo me quedo con ellos porque no he podido salir. Zain, puedes venir. A... No, no, tranquilo, estoy bugueado de cojones. No, no, no, no, no, no, no. que bugueo. Que bugueo, macho, tío. Esto es increíble, bro. No, yo he muerto. No, pero cuidado que no viene gente por detrás a una. Mira, no va, no. Solo mini. Lo tira. Lo tira, me voy. I got it, bro. I got it. Fucking Qué no. buena, coño. Hola, buena. Vale. Uf.